Cuando tenemos activada la opción de interfaz personalizada, la barra de controles aparece la primera en el bloque de tres filas que tenemos en la parte superior. Todos estos controles van a servir para configurar las diferentes formas en la que pueden colocarse varios objetos juntos. Si intentamos colocar dos objetos juntos en Inkscape, resulta difícil poder ponerlos al mismo nivel con precisión. Es por ello que son útiles las opciones de esta barra de iconos porque nos van a permitir escoger de qué manera van a posicionarse, escogiendo por qué parte de la figura se van a alinear los objetos. El primero de los iconos sirve para activar o desactivar el resto de funciones de la barra. Si lo tenemos desactivado, el resto de iconos no estará disponible. A su vez, las opciones que se encuentran a su derecha pueden dividirse en cinco categorías, según el objeto que vamos a alinear. Empezando por la primera categoría o sección, si vamos a alinear una caja con contorno, usaremos estos iconos. Una caja con contorno es cualquier figura que podamos seleccionar y que esté rodeada por una línea cuadrada de puntos discontinuos. El primero de ellos nuevamente sirve para activar o desactivar la funcionalidad de los siguientes. Y los otros cuatro sirven para escoger la forma de alineación entre las cajas. Este sirve para alinear un objeto a los límites del contorno. Este para alinearlo por las esquinas, este otro para hacerlo por el medio de uno de sus laterales y finalmente este para alinearlo al centro de la figura. Vamos a ver algunos ejemplos. Si creo un par de figuras y activo esta opción para alinear en base a las esquinas, cuando ahora acerco ambos objetos quedarán unidos de manera precisa y fácil por ese punto. Lo mismo ocurre si activo este otro icono para que se alineen por el centro. Cuando los muevo juntos, me marcará con una pequeña X donde debo soltar la figura para que queden alineadas en su centro. La segunda sección de iconos de esta barra se utiliza de la misma forma, pero en este caso sirve para alinear nodos o trayectos, es decir, las líneas reales de la figura y no su contorno. Esto es útil si durante el diseño queremos usar como referencia alguno de los nodos que forman la figura. Por ejemplo, con el primero de los iconos activados de esta sección, si seleccionamos el pincel Bezier nos permitirá comenzar a dibujar usando como referencia cualquiera de sus nodos. El tercer icono permite hacer lo mismo pero usando un punto de intersección entre dos líneas. Los dos a continuación facilitan la alineación con diferentes tipos de nodos, los que se encuentran en las esquinas y los que son de tipo suave, es decir, redondeados. No te preocupes si no sabes lo que es un nodo redondeado porque dedicaremos un vídeo en exclusiva a ver los diferentes tipos de nodos. Finalmente, este icono facilita la alineación con nodos que se encuentran en la parte central de la línea de un objeto. La diferencia entre esta herramienta y esta otra, que ya hemos mencionado, es que usa como referencia el punto medio de la línea de la figura y no del contorno. Pasamos ya a la cuarta sección de esta barra de controles que está compuesta por estos tres iconos. Una vez más, el primero sirve para activar los dos que están a su derecha, los cuales sirven para posicionar objetos alineados por el centro de manera sencilla, usando su centro como referencia o bien usando su centro de rotación. Mientras que su parte central está determinada solo por el medio de la figura, el centro de rotación está representado por esta cruz que aparece cuando seleccionamos un objeto y que podemos modificar tirando de ella. Una vez modificada, podemos hacer que el resto de objetos se alineen respecto a ella. De la última sección de iconos vamos a destacar tan solo uno de ellos por ser el más utilizado, y es el de alinear una figura con el tamaño de la página del documento. Por ejemplo, si tenemos esta opción activada y creamos un círculo encima del documento, esta se autoajustará a sus extremos, lo cual es una buena forma de crear el fondo de cualquier diseño.